Junior, RC, Santa, Katacha, Wacha, RCC, r Re, r Re record culo, b-ch, Ritmos del verso, suenan bien marranos y obesos, sacando un estilo diferente, esa gente que tira y tira, no les hago caso. Solo soy un chavo, son sola pinta de malandro Ya me ando acostumbrando, cara de drogado Perros que andan nadrando, la escala que ando Logrando mis sueños, 420, prendiendo mi leño Ando un poco loco, pero de poco a poco Le meto empeño, le meto empeño En esta vida la tengo merecida Gracias jefecita, por cuidarme de todo lo malo Ahora es mi turno de andar, progresando sin andar, pagando Entre callejones, entre callejones, mira carnal En mi familia, soy la beca negra, la que sea aberra Sus sueños, pero jamás se deja de esa gente criticona Carnal, le sé que la mis pandilla de Somos de locos trajemos el. Bien guardado por pues si un wey se atreve a meterse al barrio La muerte camina a veces viene a tomar un trago de nuestro salario Diario salgo de negro a mí no me importa el dinero Ni la fama solo me interesa el progresar También sé rapear, también sé rapear con un flow mexicano seguiré con lo mío Amando estas líneas, líneas, de la más finas, Cargando con estilos, tengo enemigos Pero como quiera no se la fleta, no se la fleta Siempre mexicano hasta el tope Verde, blanco, rojo, lo remarco para que lo note Orgulloso de mi bandera Quiero que mi carrera crezca No es para que se me ponga presa. Solo con el estilo malillón Dedicada cada pa palmadón, Seguimos en el fiestón Seguimos en el fiestón, ton. En esta vida la tengo merecida, gracias que por pintarme dentro de todo lo mal ahora, es mi turno de andar progresando sin andar vagando entre los callejones, entre callejones. Esta vida la tengo merecida, gracias que me cita por cuidarme de todo lo malo. Ahora es mi turno de andar, progresando sin andar vagando. Entre los callejones, entre callejones, vacas de billetes, suenan esos cohetes. Ram, pam, pam. Mi escuadra siempre detonan, No te metas en mi zona. Siempre ando con toda mi flota. Perros locos ya no somos pocos, se junto todo el banco, aquí rifando en todo horario, en todo horario. Pares carnales que se han ido de esta vida, por andar metido en droga, ya la tenían perdida. Familiares que ya están arriba, que en paz descanse, Lo llevo con mi la cima. Eso es lo que ustedes querían Eso es lo que ustedes querían Así es carnal Me la tuve que rimar De morro Cuando anduve solo Es el Junior RGS Santa Catacha RC Records La 818 puto oh, oh, oh, oh.